Chicos bienvenidos a un nuevo video tutorial de PHP de Cero Hoy vamos a estar aprendiendo lo que es ciclos repetitivos en PHP Por lo cual voy a comenzar o a decirles inicialmente que el código va a estar en la descripción del video El código que vamos a trabajar hoy para que practiquen Y no se les olvide seguir eh, las redes sociales de Facebook y de Instagram Para estar pendiente de todo lo que es codinámico. dinámico Entonces iniciamos diciendo que while es un ciclo repetitivo es como si diciéramos en español mientras o mientras que mientras que una condición sea correcta lo que hace el while es hacer una serie de instrucciones entonces podemos decirlo en español de esta forma mientras sabemos que while es mientras mientras que condición sea correcta lo estamos haciendo en un lenguaje eh, natural vamos a decir mientras condición sea correcta eh, código cuando la condición es correcta correcta perdón entonces eso es más que todo un un, un ciclo while ok entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera mientras la condición sea correcta entonces se va a ejecutar un código si no es correcta enseguida va a salir no va a entrar eh, al ciclo entonces vamos a decir una variable z y voy a decirle 0 voy a inicializarla en 0 y voy a utilizar una variable eh, de comparación, eso lo vimos en el video de operadores lógicos y voy a decirle si z es menor o igual a 0 a 5 perdón entonces voy a decir eh, <coughs> voy a decir que el número es y voy a decir por acá vamos a imprimir a, a z y voy a imprimir también un pequeño espacio, voy a hacerlo de la siguiente manera para no hacer otro hecho, z perdón y aquí voy a imprimir otro espacio vamos a hacerlo de la siguiente forma y vamos a decir o a explicar aquí inicializamos z en 0 va a entrar al ciclo y va a preguntar z en este caso es un 0 es menor a 5 si sí, entra la condición es esta va a entrar y va a decir el número es y va a decir 0 eh, sale y vuelve entra aquí y lo que tenemos ahorita exactamente es que no va a, a aumentar cero, sino que siempre va a estar. En este caso va a ser un ciclo repetitivo infinito. Y no es el caso. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es aumentar a z en 1. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer z más más. Y así aumentamos z en 1. Entonces, cuando entre cuando salga del ciclo, ya Z no valdrá 0, sino Z valdrá 1, y así sucesivamente, hasta que llegue a 5, eh, y va a decir, 5 es menor o igual a 5, sí, va a ser un Z más más, va a llegar Z a 6, y va a decir, 6 es menor o igual a 5, no, por lo cual no va a entrar acá, y se va a salir de todo, ok, quiero que hayan entendido esto, y vamos al ataque, listo, aquí imprimió 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y vieron que no entró al 6 ni al 7 ni al 8 son eh, las bases principales de los ciclos repetitivos en PHP y de esta forma podemos en, eh, validar una si una condición es correcta y para que entre a un ciclo repetitivo pero también existe un ciclo que se llama do while o sea hacer mientras que entonces eh, voy a comentarles este código porque le dije que se lo iba a dejar y de aquí en adelante les voy a dejar el código en la descripción voy a comentar un poco este código y voy a decir acá eh, voy a trabajar con z y voy a decir do que es hacer y tenemos while que en español sería mientras que entonces sería hacer mientras que y vamos a decir do abrimos corcheas decimos while aquí va a ir la condición que vamos a evaluar aquí va a ir la condición que vamos a evaluar y de este lado sabemos que do es hacer, y while es mientras hacer, mientras que, hacer que hacer algo, algo, algo tiene que hacer entonces en este caso voy a evaluar eh, lo mismo, voy a decir hacer eh, vamos a decirle el código, lo mismo el mismo código de acá el mismo código y lo que vamos a evaluar es la misma condición hay diferencias, eh, eh, muchas cosas y en el transcurso de tu vida como programador vas a saber utilizar, si quieres utilizar el while o quieres utilizar el do while depende del caso que te toque evaluar ¿ok? entonces voy a decir z, la condición que vamos a evaluar es menor o igual a 5 listo entonces eh, aquí vamos a recibir la misma variable que Z inicializada y vamos a ir aumentando entonces vamos a hacerlo de esa forma y no va a cambiar en nada eh, vamos a, a, a colocarle el número es vamos a entre paréntesis con for o sea para que vean el cambio como tal ahí dice el número es con for con el ciclo for en, entonces lo hace de la misma manera eh, voy a comentar este código, voy a entrar al ciclo repetitivo eh, se los digo todo esto porque tienen que tener conocimientos básicos y en breve voy a estar haciendo un video que todos están esperando que es conectar a una base de datos eh, con php entonces eh, entramos a ese ciclo eh, que es do while pero quiero enseñarles un ciclo que se llama for eh, el ciclo for o para es hacer un incremento de valores y e, ir imprimiendo de acuerdo a ese incremento el ciclo for eh, tiene como validar por ejemplo vamos a hacerlo con x es igual a 0 inicializamos la variable dentro del ciclo for no la hacemos acá po podemos dejarla o, de, o, o borrarla de acá pero lo vamos a hacer normal y vamos a decir que la variable x eh, que sea menor o igual a 20 o, y la variable vaya aumentando en este caso. Él recibe lo que recibía while era la condición. Y recibía la variable que estaba inicializada. Pero for de una manera eh, eh, implícita recibe todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Entonces recibe eh, como condición que x sea menor o igual a 20. Y va, va a ir aumentando a x en 1. Lo que vamos a hacer es imprimir aquí no vamos a tener que utilizar esta línea de código porque sabemos en este caso no sería z sino x pero no la vamos a utilizar porque ya aquí for nos les está recibiendo eh, vamos a hacerlo de esta forma y vamos a aquí es x vamos a hacerlo de esa forma y listo 20 el número es hasta 20 ese es un ciclo repetitivo for o para en este caso eh, podemos ver que podemos también leer con un ciclo que lo van a tener muy en cuenta cuando vamos a implementar un listado de, de una tabla de una base de datos, es con el ciclo repetitivo for each o por cada fila. Podemos decir for each: es este ciclo for each, o sea, por cada fila. En este caso, yo voy a implementar un array de colores es el ejemplo más sencillo para poder entender este este, este ciclo voy a decirle eh, rojo o no sé negro porque rojo sino negro y voy a decir otro que es azul eh, quiero otro voy a decir amarillo y otro que sea verde entonces tengo un array con con cuatro eh, perdón, colores, colores, eh, aquí sí va a ser igual a un array que tenga estos datos eh, dentro ok, en este caso voy a imprimir eh, el array o colores, vamos a decir colores para imprimir el array como tal vamos a, a imprimir la línea número podemos decir la línea número 1, vamos a hacerlo así, en este caso para acceder al a array y me dice que es azul, en este caso sabemos que esto sería 0, este sería 1, este sería 2, este sería 3, bueno eso es para que sepan el, lo que contiene el array como tal y vamos a hacer el ciclo for h, para recorrer ese array y lo que va a utilizar es un, un conjunto de datos eh, o un array en este caso y el array que nosotros tenemos o el conjunto de datos es colores y va a decir o evaluar por cada valor ese, col ese color va a entrar con un valor vamos a acceder a esos valores y voy a decir que me imprima todos los valores y vamos a hacer un salto de línea en este caso así y vamos a ver si me imprime el array ahí está dice negro azul amarillo y verde que es lo que tenemos dentro de nuestro array ok chicos este fue el video tutorial de hoy y quiero que estén pendientes a los nuevos video tutoriales así que como les dije en la descripción les voy a dejar el, el link del código y espero eh, estén atentos y hasta el próximo vídeo